¿Sí? Con, ¿Ah, ya? Venga, perfecto. Bueno, buenos días, gracias. Bueno, las reacciones al, al discurso del alcalde Azcón, pues bueno, no, no hay nada del otro mundo, ¿no? Vende proyectos como realizados, cuando ni están licitados, ni tampoco sabemos ni si están elaborados los pliegos, ¿no? Viene a repetir sobre esos proyectos otros del anterior debate y al final podemos decir que todo lo, todo lo anunciado se resume... ...en que lo paguen otros, ¿no?, porque todo depende del gobierno central, de la Unión Europea o de, o del, o de la dga Lo que hemos visto es que es un discurso bastante fantasioso, ¿no?, por alejado de la realidad... ...porque hemos visto, como teníamos en las puertas del Ayuntamiento, varias concentraciones de colectivos de protección animal... ...de trabajadores de la limpieza o los propios trabajadores de Avanza, que esos están expresando cuál es la realidad de la ciudad, ¿no?, ...y los problemas que este Gobierno no está sabiendo resolver. ¿no? Eh, se las ha dado el alcalde Azcón de, de buenos gestores, ¿no? pero desgraciadamente no es cierto... ...porque, como se verá en, el, en, el, en nuestro discurso, vamos a destacar una, serie, una larga lista de irregularidades... ...y de tratos a favor a empresas privadas y a constructores amigos del alcalde. También el propio Tribunal de Cuentas ha alertado de que se habían pagado más de 100 millones de euros sin facturas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 Y respecto a la deuda de Zaragoza en Común, que siempre nos viene con ese mantra de cómo les dejamos las cuentas, es que al final eh, están los números están ahí. Zaragoza en Común ha amortizado 5 millones de euros más de los que viene amortizando hasta ahora el, el Gobierno del Partido Popular. Es el tilda de buenos gestores, pero no lo son. Porque además nosotros estamos cuestionando y criticando radicalmente ese desmantelamiento de los servicios públicos. O sea... Que, que no han realizado absolutamente ningún proyecto con fondos propios, como lo hicimos con el mercado central. ¿Por contra qué han hecho? Pues vemos que, que lo, lo único que hemos visto ha sido el hospital privado hecho para la Quirón, los kioscos y promociones inmobiliarias para ese amigo constructor, el señor Forcén, amigo del alcalde, esa residencia de lujo, de Sior Pontoneros, que es una multinacional belga que construye y gestiona por 75 años, ¿eh? cuando eso va a estar amortizado en 25 años, un lucrativo negocio privado, la, la indebida recepción de fondos públicos, cerca de 10 millones por el tiro de pichón, o el afer del outlet Picolín, que después de todo, todo el mal que nos dieron la anterior corporación, ahora lo venden a prisa y corriendo. ¿no? Bueno, o sea, estamos viendo para quién está gobernando el señor Azcón. Y Mucho hablar de vivienda pública, pero no se han construido más pisos de los que dejó diseñados Zaragoza de Vivienda. Y estamos hablando, además, de que en esta ciudad solo se han construido pisos de más de 400.000 euros. ¿Dónde está el aumento de, del parque municipal de vivienda social? ¿Quién puede pagar un piso en estos días de, de esos que se están construyendo en la ciudad? En materia de personal… 200 empleos menos, casi 200 empleos menos, es decir, recortes y merma en una administración que debería ser rejuvenecida ya dada la situación de emergencia en la que se encuentra. Y en movilidad pues tenemos eso, el, el, el dudoso honor de ser el Gobierno que ha aguantado y está dejando que la huelga del bus más larga de nuestra historia siga ahí su cauce, optando clarísimamente por la, por la patronal por avanza, a la que no, no, no hemos oído que haya preguntado por cuáles son los sueldos de los directivos de Avanza. ¿no? Parece ser que sí que él, desde, desde su posición de un alcalde que no se ha recortado los salarios en este ayuntamiento, como hicimos anteriormente, pues ahora se permite opinar sobre los sueldos de los trabajadores, pero no sobre los que gestionan esa empresa. Hemos visto que de participación no ha hablado absolutamente nada, pero no hablo de participación, pero recordar que con la Romareda hubo un proceso de participación en el que estamos viendo el desprecio a de la participación que demuestra por todos los agentes sociales que intervinieron allí. O sea, ahora nos da como que ya está todo empaquetado y que ya está vendido, ¿no? Por una reforma del Plan General Urbano que, encima, vamos a conocer dentro de unos días, ¿no? O sea, aquí nada, nada de contar a los grupos municipales o a esos propios agentes sociales intervinientes cómo como se estaban desarrollando las conversaciones, nada. Y encima anuncian una especie de pelotazo especulativo encubierto que nos ha dejado un poco preocupados, pero que ya investigaremos. Nosotros, en este sentido, ante una, un alcalde que carece de modelo de ciudad y que, además, pues eso se, se enrona en unos cuestionamientos, unas críticas hacia la DGA y, y viene a hablar de su partido y, y a llorar de alguna forma. Nosotros hemos querido destacar, y lo vamos a hacer esta tarde, que siendo Zaragoza una de las diez ciudades europeas que más está sufriendo las olas de calor, hacen falta medidas urgentes en ese, en ese sentido. ¿no? Y nuestras propuestas van a ir por ahí, ¿no? en el tema de la emergencia climática y en un tema que nos preocupa mucho, que es el de la juventud, vinculada con la salud mental y los, y los cuidados. Hablando de emergencia climática, había medidas muy, muy, muy baratas, ¿eh? que es simplemente darle pie a que la gente intervenga activamente en la lucha contra la emergencia climática. ¿no? Y ahí teníamos una experiencia que la propia ciudadanía del barrio de Torrero ha puesto en marcha a través de la Junta de Distrito, que era la oficina municipal de la... una especie de oficina municipal de la energía que se podía replicar en todos los barrios. Es decir, cómo informamos a la gente sobre ahorro en los consumos y potenciar el autoconsumo, ¿no? que es lo que procede ahora. ¿no? Bueno, y, y vamos a hacer también propuestas, evidentemente, de ese programa de promoción de la salud mental para jóvenes desde una perspectiva de salud comunitaria que se extienda a todos los barrios, ¿no? porque la situación de, del cansancio y del agotamiento y de la falta de esperanza y expectativas que les ha dejado la pandemia no ha sido debidamente compensada por actuaciones claras de las administraciones públicas, ¿no? más allá de anuncios que se convierten en humo. Porque los venimos oyendo, algunos de ellos, desde el comienzo de la, de la corporación. Y durante tres años venimos oyendo lo mismo. ¿Eh? Un barrio solar que no se ha puesto en marcha, viviendas que no se han construido y, y proyectos que, que se repiten. ¿no? Acordaros también de, de las viviendas sindicales, ¿no? de estar del el barrio, barrio solar, ¿no? parecidas al barrio solar, No, no sé, qué. Balsas, perdón, el, eso las de Balsas, ¿no? que también estaban anunciadas ahí y seguimos esperando. Es decir, todo, esto, todo lo están fiando a que lo paguen otros, ¿no? cuando tienen más presupuesto que, que nunca y más dejación de millones sin invertir que nunca, evidentemente. Eso es, eso es un gobierno de malos gestores. ¿Te dice alguna pregunta? ¿Os parece bien así? Pues <risa> gracias.